El Salón del Trono es la estancia más destacada del Palacio de Navarra y posiblemente la que mejor refleja el carácter institucional del edificio como sede de la Diputación. Ubicado en la Planta Noble con vistas al Paseo Sarasate, quedó en blanco tras la primera fase constructiva del Palacio, finalizada en 1851, siendo en 1860 cuando se retomó su decoración a raíz del anuncio de la visita pamplona de la reina Isabel II. Aunque dicha visita finalmente no se realizó, los trabajos de decoración dieron comienzo con proyecto de Maximiano Hijón, director de Caminos de la Diputación, que se inspiró en modelos historicistas. En dicha decoración destacan tres ámbitos. El primero, el mobiliario, pavimento y decoración ornamental, donde sobresale el rico entarimado de la firma Lauren de París, así como la decoración con las armas de las ciudades y villas más ilustres del reino por su antigüedad y su historia. Completan el mobiliario del salón ocho grandes espejos, consolas, arañas y apliques de cristal de roca, así como el dorado de los espacios y elementos ornamentales. Debe mencionarse asimismo el estrado bajo dosel, donde se ubican dos piezas singulares, una réplica del pendón de las Navas de Tolosa, cuyo original se conserva en el monasterio burgalense de las Huelgas, y un tramo de doce eslabones de las cadenas de Navarra, y que corresponden a las que Sancho VII el Fuerte tomó en la mencionada batalla librada en 1212. Otros tramos se encuentran en la colegiata de Roncesvalles y en la catedral de Tudela. El segundo ámbito a destacar es la decoración escultórica, que fue diseñada por Pérez Donaire, aunque finalmente ejecutada por Carlos Invert. En particular, los maceros, los ángeles con guirnaldas y los diez medallones, con los bustos, dicen las fuentes de la época, de otros tantos navarros esclarecidos en la religión, en las letras o en las armas, entre los que se encuentran San Fermín, San Francisco Javier o el príncipe de Viana. Finalmente, el tercer ámbito decorativo corresponde a las pinturas con escenas inspiradas en hechos del Antiguo Reino. Por su tamaño y ubicación destacan el alzamiento del primer rey Navarro y la batalla de las Navas de Tolosa, a las que se suman la invención del cuerpo de San Fermín, la batalla de Olast, la batalla de Roncesvalles, el pago del tributo por los reyes musulmanes a Sancho III el Mayor, el testamento de Sancho III el Mayor, la liberación de Carlos II el Malo de la prisión de Ayox, el privilegio de la unión y una sesión de las Cortes de Navarra en la Edad Media. Se suman a esto la galería con 32 retratos de reyes y reinas, desde el origen del reino hasta Carlos III el noble. Todas estas pinturas fueron realizadas por Alejandro Ferrand, Joaquín Espalter, Francisco Aznar, Constancio Corona y Francisco Mendoza, artistas foráneos enmarcados en la pintura de historia decimonónica. Se suman a estas pinturas el conjunto decorativo del techo realizado por el navarro Miguel Martín Azparren en una estética próxima al purismo nazarenista, donde representa una alegoría de Navarra que, como describen las fuentes, está simbolizada por una bella y robusta matrona que fija la vista en el Templo de la Sabiduría y apoyada en sus ilustres armas y venerandos fueros, recibe con palmas al progreso, una imagen flanqueada por representaciones de las virtudes cardinales, esto es, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. En definitiva, el Salón del Trono, cuya decoración estaba concluida para 1865, es la expresión institucional del viejo reino, la cual cobró especial sentido y significación en el contexto liberal del reinado isabelino, así como un ejemplo de modernización artística en la Navarra de mediados del siglo XIX.